Bueno, Sin más dilación, eh, vamos a continuar con el seminario y a continuación tenemos una ponencia en marco que se titula El presente y el futuro de la juventud en situación de vulnerabilidad, tendencias y reto. El objetivo de, de la ponencia es poner en valor y contextualizar la situación de las personas jóvenes actualmente. Y para ello vamos a contar con una persona experta en temas de juventud y riesgo de exclusión social que es Verónica Díaz, doctora en Sociología de la UNED. Así que muchísimas gracias Verónica por acompañarnos hoy y te cedo la palabra. Eh, bueno, pues me oís, me oís bien, ¿verdad? Sí, te oímos bien. Eh, bueno, en primer lugar quiero dar gracias a, a vos por invitarme a compartir esta con todos otros y otras y la verdad es que es un tema es un tema apasionante, ¿no? Carlos lo ha dejado y, y Bárbara lo han dejado muy claros o sea, es un tema apasionante en el que, eh, bueno, el objetivo en 20 minutos eh, explicarlo eh, va, a ser, va a ser un poco, un poco complicado. pero Verónica, perdone que te corte, ¿se te oye como un poquito como de retorno, como con eco de fondo? Sí, no, no, sé si... no eh, la verdad es que estoy... Estoy con los cascos, no sé. ¿Me oís ahora un poco mejor? Eh, a ver. ¿Me sí. oís un poco mejor? Sí, es como que se entrecorta un poquito como al final, ah, pero bueno. ¿Y ahora, ahora? ¿Ahora cómo me oís? Sí, ahora un poco mejor. Venga, pues vamos a ver, vamos a ver si ahora <risa> Genial, <risa> podemos seguir. Os decía que, que es un objetivo muy ambicioso, ¿no? Carlos lo ha dejado lo que ha dicho en diez minutos de todos los retos que el, a los que se enfrenta el injuve y el celular, ¿no? Eh, yo la verdad es que quiero agradecer la, la labor que hace, que hace el INJUVE como tal, yo llevo muchos años eh, con, colaborando con el INJUVE porque, porque realmente es el instituto que se ocupa de los de los jóvenes, los problemas que son tan transversales y heterogéneos que eh, necesitaríamos un seminario para poder describir eh, toda la problemática que tienen, que tienen los jóvenes, ¿no? Eh, no quiero que salgamos aquí con una sensación muy muy negativa, pero es que la situación de lo de la juventud y si yo voy a intentar utilizar los menos, los menos datos posibles para no, para no aburrir, pero eh, sí que hay algunos, algunas cuestiones eh, que, tenemos, que tenemos que tratar, ¿no? perdonad, pero estaba aquí intentando para poder ver yo la, la presentación. Eh, no hay duda de que, de que los jóvenes hoy en día viven en una en una ciudad mucho más rica, más conmoclita, más libre, pero esto no es incompatible con la situación tan negativa que están viviendo, no lo que comentaba Carlos. Eh, eh, la Digamos que es el sector social, el sector de población más vulnerable que existe, y luego lo vamos a, a, a ver con datos. ¿no? Eh, a diferente lo que ocurría de lo que ocurría en otras, eh, otros momentos ¿no? con, con la sociedad. Saben cuáles son los problemas de los jóvenes? ¿no? saben que el problema que tienen los jóvenes es el empleo, mejor dicho, el desempleo. Y cuando hablamos de desempleo, no solo eh, eh, tenemos que hablar del desempleo como problema, sino la precariedad laboral, la precariedad laboral que nos estamos eh, eh, refiriendo a la... Eh, temporalidad a, la, a, a las jornadas a tiempo parcial, la sobrecualificación, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, son cuestiones eh, que, que nos están dando a, a esta frase tan manida, ¿no? De eh, trabajador pobre. Bueno, pues los jóvenes son trabajadores pobres, pero son trabajadores pobres que apenas les, da, eh, les, les deja poder tener proyectos vitales autónomos. ¿Verdad? Esto es algo... Esto es algo que, que ya conocemos, simplemente por dar, por dar algunos datos. Eh, vemos cómo bueno, la situación, la situación de, de la tasa de paro ha mejorado un poco desde, desde la anterior crisis, que ahora hablaremos, pero no deja de ser eh, el triple de la de la total de la población no o el de los mayores de 55 años. Este es, es un problema problema muy muy importante porque trunca todo lo que son los, los eh, proyectos vitales autónomos que puedan que puedan tener los jóvenes no si hablamos si hablamos de parcialidad eh, bueno ahí lo tenemos ¿está? Eh, los jóvenes eh, eh, multiplican y duplican triplican el total de la población a tiempo parcial y podríamos decir bueno pero es que en estas en estas edades eh, es que eh, eh, lo eligen bueno pues lo que nos dice el hobby por ejemplo es que no es que no lo eligen que un porcentaje muy alto de jóvenes querrían tener jornada completa y no la tienen también podríamos esto tenemos que tener claro también que no estamos hablando de la humanidad de, los, de la juventud que hay situaciones mucho más complicadas entre los jóvenes no eh, eh, y ahora hablaremos un poco de esta cuestión no todos los jóvenes viven la misma situación y eh, nos que no es este el caso porque no nos daría tiempo, pero si nos eh, dedicáramos a distinguir entre los problemas de los jóvenes, eh, entre los hombres y las mujeres, también tendríamos que, que hacer una diferenciación bastante importante porque la situación de las mujeres es todavía, de las mujeres jóvenes es todavía peor. Pero eh, imagínense que podemos hacer todavía eh, eh, un solapamiento de diferentes variables. Es decir, sí, Imagínense, a él a imagínense una mujer joven con alguna discapacidad o una mujer joven, perdonad, eh, la legia, una persona joven con discapacidad, mujer, de etnia gitana, es decir, que se van solapando una serie de variables eh, eh, que complejiza y todavía hace que haya jóvenes más vulnerables que otros, pero lo que queda claro es que los jóvenes son eh, en una situación de vulnerabilidad muy importante. Y además, eh, tenemos que decir además, y esto va luego a, a unirse con la cuestión un poco de la confianza en las instituciones, la participación, etc., eh, eh, lo, lo, que, lo que queda eh, meridianamente claro es que eh, la dificultad para encontrar empleo o encontrar un empleo de calidad es un fallo sistémico de, inserción, la vida, la, eh, de, de inserción social, porque no tener empleo es algo más que, no, eh, eh, que estar ahí. Significa nuestra entrada a la sociedad como ciudadanos de pleno derecho, ciudadanos de primera categoría. Por eso en las últimas encuestas se ve claramente cómo eh, eh, tanto la población en general como los jóvenes en particular se sienten ciudadanos de segunda categoría. De segunda categoría, ¿por qué? Primero porque eh, estamos creando, como digo, y, y se está produciendo, y, y vamos a entrar más en ello, en una ruptura del contrato social. Podríamos estar hablando de una ruptura del contrato social. ¿Por qué? Porque los jóvenes están haciendo y han hecho todo lo que se les ha pedido. Es decir, se les ha pedido que estudien, que se formen... Que, sepa, que, que aprendan idiomas, etcétera, etcétera. Esto lo han hecho, pero cuando llega la hora de que la sociedad les devuelva todo ese esfuerzo, no se cumple y eh, ven cómo eh, eh, se les expulsa o no se les deja entrar al mercado laboral. Entonces, como digo, es un, es un problema de inserción etaria. ¿Qué estamos creando con esto? Pues lo que estamos creando es una desmotivación. ¿Una desmotivación en qué sentido? En el sentido en el que, al no exista correspondencia entre el esfuerzo formativo y los resultados prácticos, eh, la sensación que se está generando que no es cierta, que no es cierta, pero que se está generando y esto en los grupos de discusión que nosotros realizamos continuamente se ve perfectamente, en la que el esfuerzo no merece la pena. No merece la pena. Queda igual formarse que no, que al final el, eh, el, el final va a ser el mismo. Y es eh, trabajar en, en en sitios, o en, en el mejor de los casos, en sitios en los que eh, mi formación va a dar igual. Esto es lo que, eh, la idea que se está creando alrededor, que es muy preocupante y muy peligrosa. Eh, yo creo que a veces, y, y al hilo de lo que comentaba Carlos y Bárbara, no se tiene, eh, que es un reto, lo es, pero en muchas ocasiones no se tiene en cuenta la, la, lo peligroso y lo problemático de... Los jóvenes en esta situación de desmotivación, de frustración, de apatía, en el que eh, se sienten como, como vamos a demostrar ciudadanos de segunda categoría, eh, que no están integrados en la sociedad, etcétera, etcétera. Porque el sentimiento eh, es lo que, lo, lo que va a hacer eh, eh, y lo que va a generar que ellos eh, puedan participar, no puedan participar y cómo lo van a, lo van a participar, porque además, ya lo veremos. Este retraso en la incorporación al mercado laboral, hacerlo de manera precaria, en la que no tienen suficientes ingresos, está llevando a una, a, a una postergación de los ciclos de vida, ¿no? Eh, y esto es algo que en, el, que, que en el INJUVE y demás también lo hemos, lo hemos tratado en, en, en las publicaciones, y es que cómo se ha ido retrasando, simplemente es un claro ejemplo, cómo se ha ido retrasando eh, eh, eh, eh, el, el intervalo de joven, ¿no? Cómo se aumenta a 30 años y cómo en cuestiones de vivienda, por ejemplo, se aumenta a, a 34 35 años. Esto es una problemática. Es una problemática ¿Por qué? porque estamos retrasando tanto los ciclos, los ciclos vitales que, eh, que conlleva a que eh, se amplíe también el término o el concepto de juventud. Eh, también, ¿a qué, nos lleva, ¿a qué nos lleva esta cuestión? ¿A qué lleva a los jóvenes a sentirse en una especie de explotabilidad social? Por un lado, viven a, a caballo entre la dependencia de sus padres en edades muy, muy tardías y eh, eh, tienen esa transición a la vida adulta, ¿no? es como si vivieran todo el rato en un, en un complejo de Peter Pan. ¿no? que eran por un lado cenicientas y por el otro eh, estuvieran en un complejo de Peter Pan en la que hay que ser eh, eh, joven toda la vida, porque eh, eh, aquello que se entendía por ser adulto no lo están viviendo, con lo cual bueno, pues, eh, esto, esto eh, te va, conlleva a, a un problema mayor y además hay un problema también muy importante y que no ocurría, ocurrió por ejemplo en, otras, en otros momentos y es que... Eh, la problemática juvenil no se va a, a arreglar mediante presión. Es algo tan heterogéneo, tan transversal y tan complejo que no se va a solucionar simplemente con el momento, con el, haciendo presionando, ¿no? Además tienen un problema también mayor y es que como no están dentro del sistema, la manera de presionar es muy diferente. Precisamente por esas cuestiones. Entonces, mientras consiguen un empleo que les pueda hacer sobrevivir, que les pueda hacer eh, eh, obtener vidas autónomas, ¿qué viven, viven modus vivendi, lo que lo que yo llamo modus vivendi de low cost, ¿no? Eh, son, eh, como digo, prolongando la dependencia con los padres, buscando alternativas vitales de saldo, hay veces eh, viviendo un presentismo yo creo que es el, eh, la, la idea no eh, viviendo un presentismo sabiendo que eh, sus perspectivas no van a ser todo lo buenas que, que, que deberían de ser y a veces incluso falseando la realidad no eh, viviendo universos universos paralelos pero todo esto lo viven no lo viven de una manera normal sino lo ven lo viven de una manera angustiosa y con frustración en muchos casos. ¿no? Entonces, eh, esto, como digo, como digo, puede ser un problema, un problema muy, muy importante. De hecho, mientras hace, eh, eh, mientras tradicionalmente siempre ha habido dos estrategias de emancipación, una que era la tema la y otra que era la tardía, en la que la temprana, bueno, se abandonaban los estudios, eras consciente de que tu, tu estatus iba a estar un poquito por debajo porque no ibas a poder eh, tener, eh, el, no vas, ibas a cobrar, ibas a, a vivir de una manera. Estaba la emancipación tardía, que era el que, bueno, el que se formaba, hacía una carrera, hacía un máster y demás, y que iba a entrar más tarde en el mercado laboral. Frente a estas dos cuestiones, o estas maneras de emanciparse, está el de la sobrevivencia, que es lo que yo llamo el de la sobrevivencia. Y es aquel, bueno, pues que son jóvenes cercanos a los 30 años, que eh, sus experiencias de pertenencia societaria no van a responder o no han respondido a itinerarios y patrones tradicionales, y entonces lo que buscan es, bueno, son los que tienen trabajos esporádicos, precarios y es están realizando una respuesta vital a como justicia bueno pues esto es lo que nos ha tocado y vamos a vivir como meramente, meramente podamos ¿no? como decía eh, eh, si nos incorporamos más tarde al mercado laboral nuestro, nuestro primer trabajo segundo tercero es precario no vamos a poder emanciparnos y de hecho eh, bueno pues ya sabemos cuáles son los datos cuáles son los datos de emancipación eh, eh, yo también valoro positivamente la primera ley de vivienda eh, que yo creo que va a ser muy positiva para, para la cuestión juvenil, pero mientras tanto, ¿qué está ocurriendo? Eh, nos, en el caso de casarse, se casan más tarde, se emparejan más tarde, las mujeres se emancipan, tal y como decía Love Hobby en su último, en su último estudio, se emancipan antes, pero siempre acompañadas, eh, frente a los hombres, ¿por qué? Bueno, pues en muchos casos por, por esa precariedad laboral, ¿no? Las mujeres ya sabemos lo que, lo que, lo que está ocurriendo: más trabajo eh, temporal, a tiempo parcial, etcétera, etcétera, etcétera. Y no me quiero, no me quiero detener aquí, pero eh, bueno, esta es la edad media de la edad media de, de nupcialidad, la tasa de nupcialidad ha bajado mucho porque la reconfiguración de las familias. También se ha modificado, pero fíjense la edad en la que, en la que eh, se casan por primera vez. ¿no? Eh, la edad media de la maternidad ha aumentado muchísimo, todo ello en el contexto social que les ha tocado, que les ha tocado vivir. Y eh, el número medio de hijos, pues fíjense cómo, ha, cómo se ha reducido de una manera, de una manera muy, muy acuciante. ¿no? Todo esto, eh, eh, y antes de comenzar, un segundo, antes de comenzar la cuestión de, de la pobreza, a mí también se me había solicitado bueno, que viera cómo, las, cómo la, las crisis que han ocurrido, voy muy deprisa, cómo las crisis que han que han ocurrido en apenas 15 años han, han, eh, eh, han dejado al descubierto bueno, pues, pues toda la problemática y cómo ha afectado, es que eh, yo los llamo los jóvenes de la doble crisis los jóvenes más mayores eh, que han tenido que vivir ahora la crisis del covid también vivieron eh, la, la crisis y los efectos del 2008 y todas las crisis van dejando cicatrices van dejando cicatrices entonces los jóvenes que como digo esto es algo que se ha repetido hasta la sociedad eh, en estos últimos años la pandemia vino a dejar al descubierto los problemas de la población más vulnerable ¿verdad? y aquí podríamos hacer una simple jornada hablando de todo lo que eh, eh, ha, ido, ha traído la, la pandemia y cómo no ha afectado a todos los sectores de la sociedad por igual. ¿no? Entonces, Los jóvenes es uno de los sectores a los que más, ha, a, um, eh, o los que más efectos eh, negativos ha traído la pandemia. ¿Por qué? Porque ya venían de otra crisis, ya venían de tener el peor el peor los peores trabajos, más precarios, etcétera, etcétera, etcétera, yéndoles a una posición más desfavorable, ¿no? Como digo, eh, los jóvenes de la, doble, de la doble crisis. ¿Y qué ha hecho? Bueno, pues ha truncado... Eh, numerosas trayectorias vitales y la dificultad de prever estativas. Hay muchas veces que se dice, es que los jóvenes viven en el presente, no miran en el futuro, es que no pueden mirar en el futuro. Sí, si estuviéramos hablando de la pirámide de Marlow, diríamos, bueno, pues es que primero tienen que cubrir sus necesidades y luego ya, es que se, se van a ir preocupando de las, de las distintas necesidades. ¿no? Además, ¿qué ha ocurrido con, con la pandemia? Que eh, eh, ha habido una desventaja añadida a la precariedad laboral. ¿A qué me refiero? En la, en la pandemia se hizo una gran diferencia entre los eh, sectores esenciales y los, los sectores no esenciales. ¿Dónde trabajaban los jóvenes? En los no esenciales mayoritariamente, con lo cual eh, todavía ha venido a, a, a dificultar más o a traer más problemas a, a este sector de, de la juventud. Y esto es algo que se traduce y se ve traducido muy bien, como comentaba Bárbara, en la, en la línea generacional de la presa, ¿no? Que yo he llamado. Y es eh, bueno, es esta que tenemos aquí, es eh, la, la, la tasa Arope, ¿no? Que llamamos nosotros. Y eh, bueno, es claramente, es, es un, un gráfico claro por qué. Bueno, pues en primer lugar, porque vemos cómo ha cambiado cómo ha cambiado el reparto de las rentas entre generaciones esto eh, no ocurría anteriormente los jóvenes no eran el sector de la sociedad en más riesgo de vulnerabilidad y ahora sí lo son sí lo son fíjense eh, en los de 16 a 19 son los menores de 16 años que están muy muy por encima de las personas de 65 años y más podríamos hacer también otro seminario al que yo invito que se pueda hacer, ¿no? Y es, ¿por qué ha ocurrido esto? ¿Por qué los jóvenes eh, eh, tienen más riesgo de vulnerabilidad o de pobreza? Simplemente hablando de una manera general, como digo, podríamos entrar a hablar de cada uno de los. Eh, de, de, de situaciones de los jóvenes que todavía amplían mucho más esta diferencia de línea generacional de la pobreza, ¿no? La... Y es, ¿por qué ha ocurrido? Bueno, pues entre otras cuestiones. Primero, por las acciones que ya conocemos, ¿no? El paro, la precariedad, etcétera, etcétera, etcétera. Y segundo, porque frente a lo que ocurrió durante muchos años de implementar políticas públicas para mejorar o rever las consecuencias negativas hacia las personas mayores, esto no ha con los jóvenes. Siempre eh, se tiene, eh, yo, yo digo dos, en mi casa siempre digo dos cuestiones. Una es que los jóvenes ni se casan ni tienen hijos porque a la edad ya no son jóvenes. Y segundo, que esto de creer que eh, la juventud es algo que pasa con la edad, pues hace que eh, no se tome en, en serio la problemática juvenil eh, en, en, la agenda, en la agenda política y en la agencial. ¿no? Es verdad que últimamente sí se está haciendo un mayor esfuerzo, pero queda mucho camino por recorrer y eh, mucho mucho dinero que invertir en estas cuestiones. Entonces, como digo, mientras los mayores de 65 años que se han tomado medidas y han implementado políticas y demás para eh, eh, corregir esas, de, eh, eh, esas consecuencias negativas, en, la, en los jóvenes no se ha hecho. Se ha hecho de una manera seria, a largo plazo y tomando do, eh, eh, políticas públicas importantes. ¿De acuerdo? Entonces, esto es algo es algo que tenemos que tenemos que tener en cuenta eh, la tasa la tasa de pobreza o exclusión fíjense en la población ocupada como el 24% sigue siendo sigue estando en riesgo de vulnerabilidad es decir eh, eh, la personas en paro por supuesto y la población inactiva pero son datos datos muy preocupantes tener el el 24,3% de, de jóvenes que trabajan y que eh, están en riesgo de exclusión ¿Vale? Esto es algo que, que la autoubicación, esto es una. No, no la voy a explicar, pero, pero es un. Yo os invito, supongo que ya la conocéis, el, el estudio que sacó el CID sobre infancia y juventud en la pandemia del COVID-19, que reflejó y arrojó datos bastante bastante importantes. Eh, ¿por, qué se sienten, ¿Por qué se sentían? Perdón. Por qué se sienten los jóvenes, eh, eh, por qué hay los jóvenes pueden estar en riesgo de pobreza, lo tienen muy claro, aparece una y otra vez el mercado, la vivienda, etcétera, y sobre todo, tener en cuenta, tener en cuenta también que eh, hay una diferencia, por ejemplo, entre los más mayores dentro de los dos periodos, el más joven o el, el, el que es un poquito más mayor, hay una gran diferencia, ¿Y, ¿y por qué? Pues por lo que no habíamos dicho anteriormente, estos son los jóvenes de la, de la doble crisis. Son jóvenes que ya eh, eh, en la crisis les había venido eh, mermada la, la situación. ¿no? Eh, situación económica de los jóvenes, eh, te, tienen muy claro, son muy conscientes de que va a ser peor que ha sido peor después de la pandemia, con datos muy importantes, eh, identificación de la problemática juvenil, lo tienen claro, mercado laboral, eh, consecuencias de la pandemia de los jóvenes, menos oportunidades reales, eh, idea que le viene a la cabeza para definir a los jóvenes, son el futuro, están infravalorados, la falta de oportunidades laborales, por lo que son ciudadanos de segunda categoría, el 54% de la población piensa que los jóvenes son ciudadanos de segunda categoría. ¿Por qué? Por las faltas de, de oportunidades en el empleo. Eh, el 82% de la población cree que el Estado, y esto lo voy a enlazar ya con la última parte, y voy a hacer muy rápida, de verdad, lo prometo. Eh, lo enlazo con la última parte. ¿no? Eh, el 82% de la población piensa que el Estado no hace lo suficiente por ayudar a los jóvenes. Esto es algo... Que no, simplemente este dato, yo siempre lo digo, nos debería hacer reflexionar y debería hacer reflexionar a todos aquellos que tienen un cargo en el que puedan tomar decisiones a favor o en contra de los jóvenes. El, eh, no, puede, no, no se puede soportar que el 82% de la población piense que, que el Estado no hace lo suficiente para mejorar la situación de los jóvenes. Y claro, y lo enlazo: si. Eh, bueno, los jóvenes van a vivir peor. si, si somos los de segunda categoría, no nos interesa, me estoy poniendo en el lado de los jóvenes, eh, yo me siento ciudadano de segunda categoría, no me puedo emancipar, no puedo tener hijos, eh, no puedo tener, no, no me puedo sentir ciudadano, ciudadano plen, de pleno derecho porque, porque no puedo actuar dentro de las como el resto, como el, el resto de la, de la población. Bueno, pues primero, el interés por la política, mmm, bueno. Ahí podríamos hablar de cómo tampoco es muy diferente a lo que, es, lo que es el resto de la población, aunque sí es un poquito, un poquito más bajo, pero a mí me parece más preocupante este, este encuadro. Aquí eh, lo que tratamos es de, de ver qué porcentaje de la población le hace la mínima confianza a las instituciones que eh, tienen que tomar las decisiones para que eh, eh, para ayudarnos como jóvenes ¿no? y fíjense, es que es, es muy llamativo, es que en el 2022 el gobierno de España, el 35% de los jóvenes más jóvenes le otorgan el 35% la mínima confianza, pero en los jóvenes de 25 a 34 años es un 44,2%, una vez más como os repetía, aquellos que son más mayores y que ya vienen de, eh, de, de acumular experiencias negativas de la anterior, de la anterior crisis pero podemos ver en los que le asignan el 5 o el 6 y el 9 y el 10 vemos como es muy pequeño, muy pequeño ese, ese porcentaje. ¿no? Los medios de comunicación tampoco quedan eh, eh, muy allá, el Parlamento, el Gobierno, entonces, simplemente porque no, no les voy a poner más diapositivas, tengo muchas más, que, que, si, si luego en el debate eh, sale algún otro tema lo vemos. Simplemente decir, si no confiamos en las instituciones, no confiamos en... en en aquellos que nos tienen que tomar las decisiones, como decía, no, no somos ciudadanos de primera categoría, sino que nos sentimos de segunda eh, categoría, no, no vemos que o no entendemos o no, no tenemos la creencia de que el Estado está ayudándonos en todo, pues eh, la participación política eh, eh, se ve un poco más lejos. Es cierto que también tenemos datos eh, de asociacionismo y lo hacen en aquellas en aquellos, eh, más lúdicas asociaciones, más lúdicas y demás. ¿no? Eh, hay una gran desconfianza, podría haberles traído aquí eh, muchos gráficos en los que vemos cómo ven la problemática de los políticos, de la corrupción, etcétera, etcétera, que lo que hace es crear eh, eh, una crisis de representación, que tampoco se está tomando todo lo en serio que se debería de tomar, es una crisis de representación y de, leg de legitimidad de las instituciones, ¿no? que está llevando a comportamientos cínicos, descreídos, distanciados y anómicos. pero no quiere decir que los, lo, los jóvenes no quieran participar. Lo que no quieren participar es de la forma tradicional como se ha venido haciendo. Es decir, ya sabemos lo que buscan. Buscan redes horizontales, eh, eh, con poca formalización en su estructura, con escasas o nulas exigencias y responsabilidades organizativas. ¿no? Es decir, buscan alternativas, pero no aquellas en las que entendemos como, como formas tradicionales de participación. Y para terminar, ahora sí, eh, tenemos que tener cuidado con esta ruptura del contrato social. Eh, tenemos que tener cuidado con esa, eh, esa sensación de abandono, eh, esa sensación de que la sociedad los está dejando fuera y eh, creo que se deberían, y esto es un reto de cara al futuro y cómo se podría mejorar eh, la situación de los jóvenes, creo que ha llegado el momento de establecer estrategias con un enfoque generacional que integren las necesidades de los jóvenes, pero situándolos a los jóvenes en un papel protagonista. Es decir, si ellos van a pagar las consecuencias de todo lo que se está haciendo ahora, lo justo sería que les dejáramos participar en la solución. Porque, como digo siempre, sin los jóvenes no hay futuro. Así que muchas gracias, yo me quedo aquí, siento haber ido tan rápido, pero quería un poco enmarcar eh, eh, la situación juvenil, juvenil. Muchísimas gracias, Verónica. Eh, una clase magistral en muy poco tiempo sobre la situación de la juventud. El panorama no es muy alentador, pero es una triste realidad que, bueno, que está presente y que no hay que obviarla. Y, y nada, te agradezco la ponencia y, y toda la explicación. Y tenemos ahora un ratito de turno de preguntas, así que os animo a las personas que estáis aquí asistiendo a aprovechar este espacio con Verónica y lanzar todas las preguntas, dudas, reflexiones que tengáis o que, es, que os, os haya surgido de su presentación. La podéis escribir por el chat o las que sean más valientes se pueden animar a lanzarlas con el micro y abriendo la cámara. Gracias, Verónica. Mira, yo coincido en todas tus reflexiones, ¿no? Y está bien los análisis y las estadísticas y los datos que aportas. Eh, pero me, me suena a lugar común, ¿no? A que esta situación que ahora viven ellos. Yo ya la he vivido, yo soy del 82 y yo me acuerdo perfectamente del. Me ha gustado mucho que se rompa, la palabra de contrato social se ha roto, ¿no? Ya, esto ya se lleva rompiendo hace años. Yo soy del 82, pues eso, era joven en el 98, ahora tengo 40 años y yo me acuerdo, pues vale, yo ya he cumplido todas mis. Mi, mi parte, ¿no? He estudiado en la universidad, he hecho el esfuerzo, no he recibido ninguna beca APA, a pesar de que mi origen económico era un agricultor, mi padre y esos eran los ingresos y había años que veía y había años que no, las becas nunca me llegaban, yo sacaba buenas notas, las que llegaban por buenas notas, o sea, esto yo ya lo viví y yo me acuerdo cuando acabé la carrera, la primera carrera, fui al director de trabajo social y le dije... Mira, Miranda, yo ya he acabado, ¿y ahora, ¿y ahora qué? Pues ahora puedes estudiar máster, o, pero es que he llamado a todas las puertas y no consigo trabajo. Yo llevaba, yo, pues eso, en verano trabajaba en, en fábricas, eh, mientras, ¿sabes? O sea, y esta precariedad y esta, o sea, que, que esto no viene de ahora. Que ellos han vivido dos crisis ahora seguidas, ¿vale? Y, y el desencanto ya es máximo, pero que esto viene de años y años y años. Yo me acuerdo que pude recibir una ayuda de vivienda, la de Zapatero, y desde que la puso, hasta, desde que yo la pude coger, porque no tenía ni el contrato a mi nombre, que compartíamos con otra, y hasta que la quitaron, yo pude recibir esa ayuda dos meses. O sea, y te estoy hablando de que me emancipé con 18 años, con una precariedad tremenda. Entonces, esto es una, una cosa que, que, que, que, que, que traemos arrastrando y. y y que yo creo que antes de mi generación, también las personas que sois más mayores, también. Y esto hace un poco mmm, como que se normalice. Es la temporada mala y hay que pasar. Y cuando la has pasado, entonces es como que ya se da como por natural. Que la temporada de la adolescencia y de la juventud va a ser eso. Va a ser un bache, va a ser como un ritual. Es como el ritual de paso, ¿sabes? Entonces, a nivel institucional hay un vacío eh, total, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a creer en las instituciones? Es imposible, ¿no? ¿Cómo vas a creer en las políticas? Es imposible, no se está atendiendo. Pero, sin embargo, el compañero anterior acaba de decir que hay un montón de millones para vivienda, para no sé qué. Eh, y luego estamos viendo que esto va en juventud, pero es que yo ya lo extrapolaría, porque es que la situación que está viendo de vivienda, la sufren jóvenes, la sufren ancianos, la sufrimos gente de mi edad que no podemos acceder con un trabajo estable a comprar una casa porque los precios están desmesurados. O sea, estamos yendo el estado, el estado de bienestar, por llamarle de alguna manera, eh, no tiene consistencia por ningún lugar. O sea, estamos llevando la vida a unos terrenos... En lo económico, en lo social, en la vivienda, en, en lo laboral, de por un lado máxima precariedad y por el otro eh, burbujas, ¿no? Burbujas en el precio de... Entonces, yo veo una inconsistencia eh, que no sé dónde va... No sé dónde va a llevar o no sé dónde se va a detener, pero realmente veo una situación tremendamente alarmante a nivel social y económico y político. Y claro, es cierto, o sea, los jóvenes Sheila, siempre perdona, han tenido... intentamos ser breves por las intervenciones porque hay más gente que quiere preguntar y luego eso es solo esa reflexión, ¿no? Que está solo la, esa reflexión. Ya ya no digo nada más. Muchas gracias. Gracias Sheila por tu participación. Eh, en el chat estaban planteando también un par de reflexiones más. No sé si las personas que han escrito lo quieren decir con el altavoz, o sea, con el micro. Lidia había planteado antes una pregunta: que si, están, si las personas jóvenes están en situación de desempleo constantemente, ¿qué va a pasar luego cuando estén en edad de jubilación y no puedan recibir esas pensiones, ¿no? Esa es una pregunta que lanzaba sí, sí. por el chat. Yo lo he lanzado por el chat. A ver, las personas que están en contratos temporales, contratos de media jornada, o en mi caso, que somos muchos en España, estamos en precariedad laboral, ¿esto cómo puede, en qué manera afecta las pensiones? Porque dices, no se puede pensar en el futuro, no se piensa, pero la jubilación la tenemos ahí al lado. La tenemos ahí al lado. La compañera se ha dicho que tiene 40 años, pero yo tengo 33. Entonces, es, por así decirlo, inevitable no poder pensar en jubilación, emancipación, todo lo que conlleva esa problemática que nos afecta a los jóvenes. ¿Cómo reper repercutirá quiero decir, más o menos, eh, todo lo de las brechas y el desempleo? A nosotros ahora está juventud, que tardamos también en emanciparnos. No sé si me explico bien. Gracias, Eila. Luego, Nadia había puesto por el grupo también una reflexión sobre... O sea, No sé si Nadia está por aquí, sí, si la quiere hablar Buenos días. En principio, muchas gracias por este espacio, creo que, que es muy útil y, y nos acerca muchísimo. Eh, más que nada es una reflexión, yo soy bien consciente de que la garantía infantil ya pasó, pero creo que tenemos otro escenario post-pandemia que lo, lo habéis ilustrado súper bien, y creo que, que si bien estamos haciendo acciones, y sé que muchas entidades que estamos aquí presentes estamos trabajando muchísimo por los jóvenes, eh, yo creo que hace falta volver a reposicionar este tema de trabajo conjunto y de hacer más fuerza aún, eh, de advocacy de forma conjunta, y poder tener sinergias para visibilizar la situación de la juventud, ¿vale? Yo creo que te deberemos de hablar de también de pobreza juvenil más fuerte, más abiertamente y, y aprovechar el momento, te diría histórico que tenemos en relación con los fondos de la garantía infantil europea donde hay un plan ya de acción y donde obviamente los jóvenes, no siendo los chicos y chicas de menores de 18 años o hasta 18 años están contemplados, pero la situación que estamos viendo es alarmante, es muy problemática y para chicos y chicas en este caso, como son los de aldeas infantiles, que son eh, chicos y chicas que han vivido o están viviendo en el sistema de protección, o son de familias de, de alta situación de riesgo, eh, bueno, creo que, que los afecta y, y les da un golpe muy fuerte vinculado a temáticas de salud mental, de desempleo y de todo, ¿no? o sea, todo lo que venimos hablando, ¿no? Y les da de frente. Entonces, más que nada, yo creo que, que debemos de pensar quizás en estrategias fuertes, conjuntas, en que nos, nos hagamos oír y empecemos a hablar de la pobreza juvenil y del impacto que está teniendo en la vida de los chicos y chicas. Y que contad con nosotros. Vale, muchas gracias. Gracias, Nadia. Y por último eh, estaba la pregunta de Alba por el chat. No sé si Alba está por aquí, si queréis la leo, si sí, es más rápido. Sí, hola, buenos días. Perdón de que no ponga la cámara porque no, no quiere, no quiere cooperar ahora la videocámara. Y si mi pregunta era para Verónica porque al terminar tu, tu ponencia eh, hablabas de proponer estrategias con enfoque generacional. Y me gustaría que, pues, si, si, si puede ser, poner algún ejemplo, porque desde la Liga Española de la Educación aquí en Extremadura estamos ejecutando proyectos para fomentar esa participación juvenil porque entendemos que, que es importante pues, motivarlos otra vez. Después de la pandemia pues, se ha quedado el tema de pues, asociacionismo, incidencia política se ha quedado muy parado en el tema de la que estamos hablando, de la juventud. Y es que nos encontramos con el problema de, de muy baja presencialidad, de que sí, les parece muy interesante el proyecto, pero no vienen a los talleres, eh, no, le, no les cuadra bien. Entonces queremos saber si eh, cambiando ese enfoque o ese enfoque general, como tú comentas, pues así podríamos eh, pues, captarles, entre, entre comillas, para que puedan para que puedan participar y podamos animarle Pero es que no nos falla eso, que no, no vienen. No sé si otras compañeras que también trabajan con... Con jóvenes están notando esto en, lo, en los últimos meses desde, desde la pandemia, pero nos cuesta mucho formar formar grupos de, de jóvenes. Y ahora por pues, si tenías algún ejemplo de buena práctica o algo, porque pues, si lo podías compartir. Muchas gracias. Gracias Alba. Bueno Verónica, ahora ya muy brevemente con todo esto sí. que te han lanzado un resumen. Bueno, yo muchas muchas gracias a la a, a mí me encanta ir sobre, sobre estos temas. Por ir muy rápido, eh, es verdad, eh, somos más o menos de la misma quinta, eh, hemos vivido más o menos lo mismo, pero eh, no, no, no ha ocurrido con la misma, con la misma intensidad eh, los jóvenes de hace 20 años a los de ahora, no es la misma intensidad ni en el riesgo de pobreza ni en la línea generacional de la vulnerabilidad, ni eh, eh, la situación que están viviendo ahora los jóvenes. No es la misma ni la misma gravedad. De hecho, el INJUVE con el que nosotros eh, hicimos varias encuestas sobre jóvenes, el GED, eh, fíjense, siempre se había hablado hasta el 2006 de la movilidad eh, social ascendente. Es a partir del 2006 donde se empieza a hablar de la movilidad social descendente, donde se empieza a preguntar en una pregunta que siempre es eh, cómo van a vivir las nuevas generaciones, ¿no? mejor, peor, igual que ahora. A partir del 2006 es cuando empieza a, a ver, si, si tuviéramos una línea de tendencia, vemos cómo va bajando hacia abajo eh, eh, que se llama la movilidad social descendente, ¿no? porque esa parte ahí donde, donde se habla de, eh, de, de que los jóvenes van a vivir peor y por ello por ello, eh, tal. Además, eh, se ve también en la línea de, de riesgo de pobreza cómo ha ido aumentando, como decía eh, Alba, y, o sea, como decía Nadia, que me ha, me ha gustado mucho la intervención, y es cómo son más pobres y cada vez más jóvenes. Entonces, eh, es algo que hay que tener mm, muy en cuenta, pero estoy muy de acuerdo con usted, que, eh, que no es de que El problema es que yo creo que... Siendo que nunca se ha tomado suficientemente en serio la problemática juvenil. Y el enlazo con lo que decía con lo que eh, Lino, el problema de las pensiones. Fijaos, cuando se habla en la televisión, en los medios de comunicación o en la red y demás sobre los problemas de, de jóvenes, no se habla de los problemas que van a tener los jóvenes para cobrar la jubilación, de lo que se habla de cómo van a pagar los jóvenes las pensiones de los mayores. Fijaos eh, cómo, cómo es la, la diferencia ¿no? y entonces cómo referirá. Pues es que, eh, claro, es muy difícil, no lo sabemos, no lo sabemos, pero está claro que esto es insostenible. Cada vez hay menos jóvenes ¿eh? y esto también repercute en lo que hablábamos de hacer fuerza, ¿no? Cuando hablaba Nadia de, de visibilizar la problemática, que yo estoy totalmente de acuerdo, hay que visibilizarla, porque, bueno, porque eh, en muchas acciones lo que se ve de jóvenes es negativo. Lo que sale en los medios de comunicación es negativo. En la pandemia, cuando, cuando se hablaba de los jóvenes, era para estarían en salto al confinamiento, que hacían botellones, etcétera, que es algo que llevamos arrastrando desde hace 20 años, que pa parece que todo solo es noto cuando los jóvenes hacen algo mal. ¿no? Entonces, eh, hay que tomárselo en serio, y el tema de las pensiones es grave, también, pero eh, cada vez menos los jóvenes y cada vez son menos los jóvenes que. Eh, eh, participan de una era completa en, en el ámbito laboral, con lo cual va a ser muy complicado el sostenimiento de, de, de ello. ¿no? Eh, por supuesto, yo estoy totalmente de acuerdo, como digo, con lo que dicho Nadia, hay que repositar constantemente el tema de la juventud, porque es una cuestión transversal, no es, es transversal y heterogénea, y, y si pusiéramos, no tenemos tiempo, pero si pusiéramos ejemplos de eh, cómo repercute eh, el problema de la juventud en cada uno de los ministerios que hay ahora mismo en el gobierno, podríamos, podríamos hablar sobre eh, qué se podría qué medidas tomar en cada uno de ellos con respecto a los jóvenes. En cuanto a Alba, por terminar, eh, cuando yo hablo de estrategia de enfoque generacional, es que eh, yo creo que solo he visto, se deja intuir, eh, eh, en el tema de la vivienda, un poco la eh, estrategia generacional, pero en el tema de la educación, en el tema del ocio, ¿cómo podemos hacer que, pues? eh, ¿cómo podemos hacer que los jóvenes se sientan un poco más eh, partícipes, ¿no? que quieran participar? Primero, los de talleres, olvídate, porque los talleres, lo hemos dicho antes, todo lo que significa pues significa moverse y demás, tiene que ser algo como más dinámico, más rápido, más divertido, más que les que les atraiga mucho y sobre todo que les haga participar. Que si vamos a tomar eh, eh, estrategias en el ámbito del ocio, hay que ver y hablar con los jóvenes, intentar eh, crear eh, eh, sitios en los que en los que ellos puedan participar como quieran, no eh, obligándoles a participar de una manera, sino que quieran que sirven de la manera que ellos se, se vean más cómodos, ¿no? Si vamos a hablar de educación, si vamos a hablar de, como digo, de vivienda, de la situación económica, de emancipación, ¿por qué tenemos que hablar de vivienda en propiedad? No, a lo mejor no queremos hablar de vivienda en propiedad, queremos hablar de vivienda en alquiler o otra, otra de familia, de, de, de miles de cuestiones que les tenemos que hacer partícipes, pero como digo… Eh, de una manera muy dinámica, muy rápida, decida, viven a golpe de tweet, a golpe de TikTok, es decir, podríamos haber hablado de, de eh, cómo, cómo participan o cómo se entre ellos de las cuestiones políticas, o lo que ven, lo que oyen, lo que leen. Esto tiene que ser algo dinámico y poco organ... muy poco estructural y que les obligue a, a pocas cuestiones. Yo siento que no hayamos tenido más tiempo, que, que es un tema apasionante y de verdad que les agradezco me voy a ir a escuchar la siguiente mesa que, que me interesa mucho y, y bueno pues aquí estoy, si alguna vez necesitan cualquier cuestión yo estoy aquí para ayudar Muchísimas gracias Verónica, ha sido un placer y ya sin imaginan... más